Llegó el primero de abril, llegó el sorteo, llega el día en que seguramente estás del otro lado a través de Sunchales día por día para ganarte algo. Última posibilidad de, de, de sumarte al sorteo de Atilra. Todos estos premios que estás viendo ahora, sí, eh, los vamos a sortear en un ratitito nada más y ella es la última participante que tiene ahora. Ay, ¿Alguien Tawarón, le quedó, no, no, ¿Alguien no, no, le quedó no cupones? Tienes. ¿Alguien quedó algún? ¿Quién tiene cupón? cupones? No. Bien, nadie <risa> más tiene cupones, nadie más puede participar bueno. en un ratito nada más, cuando hagamos el traspaso de estos cupones a la urna mayor, Ariel. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí viene el saludar? señor. Ahí viene el señor, mira, ah. mira, ay, ay, ay, ay. ahí, ahí, ay, ahí. Ay, ahí adentro, ahí adentro que lo vamos poniendo todo. Ay, muy bien. No, así, así. Perfecto. A ver, ¿alguien más alguien más le queda a alguien que esté mirando desde ahí, desde la cola y diga, uy, me olvidé? Le damos la última posibilidad. Yo dije, pero en casa. ¿Puedo ir a buscarlos y traerlos? Ay, casi que ya no. Además, sabes qué? Si suspendo el sorteo hasta que vuelva. ¿Eh? Ah, también es una posibilidad. Señora, me Señora, también, ¿vieron? Todos aquí tienen esta, esta posibilidad. Ya está. Uy, uy, uy, uy, uy, oh. se nos fueron. Se nos fueron. Mirá, mirá qué bueno. Gracias, corazón. ¿Cómo se llama usted? Ben ven. ¿Usted me Venga. va a ayudar a sacar los primeros premios? Ahí me lo choqué. Venja, vení, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení. A ver. Usted es tranquilo que yo mientras sigo. Claro, vos trabajás tranquilo. ¿no? Yo voy a hacer la primera nota de Gracias. la tarde. Venja, contame primero. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Cinco años? ¿Y sabes qué vas a hacer? Quien saque el primer cupón sí, y haga feliz a la primera persona, al primer ganador. Ariel, ¿vamos a empezar por una orden de compra o querés que arranquemos por otra? Porque en esto mandás vos. No, no, esto es un trabajo colaborativo. Es el entre cachito, todos. Están las chicas de las cajas que también en un ratito. Ellas van. Se van a llevar una sorpresa, no saben. Ahí va, venga, sea. venga, venga, señora, señora si déjelo, tráigalo, tráigalo. Todavía sí. estamos pasando. No. Cuando termine de pasar estos cupones, ya está, ¿eh? No hay más. Bien, perfecto. Empezamos a, a transmitir, empezamos a contarles. Ariel sigue trabajando solo, como ustedes pueden ver. Él se va a encargar de pasar los cupones a la urna mayor. Y nosotros, en el transcurso de la tarde, te vamos a estar regalando 24, 25... 20. A ver, cuéntame. Más alguna sorpresa. Cita que la gente no sabe. La sorpresa va a ser, porque en realidad va a salir del supermercado alguien sabiendo que la compra que hizo, ¿sí? Se le va a reembolsar. Ese va a ser el sistema, Cachi, ¿no? ¿Cómo vamos a, así vamos a trabajarlo. También le vamos a regalar, ¿sí? El, la compra, eh, agradeciéndole a la gente de Sunchales y a cada uno de los que pasan por acá, Ariel. Eh, la, la Lo bueno, es, tiene muy, está muy complicado. Esto con está el tema, tremendo, ¿no? esto no ¿Cómo se termina se, más. que lo levantemos? Eso no se termina más. ¿Qué que saquemos directamente Venga. de ahí? Yo lo voy a meter a Benja dentro de a cabeza. A me parece buena idea. Lo metemos, no sé. Benja, ¿te animás a entrar a esta urna y a sacar? Vení. Sacamos el a primer hacer, cupón Ayúdame, Benja. Ayúdame. Ahí, Ahí está. está, bárbaro. Sin mirar. Con los ojos bien cerrados. Ahí está, agarra mucho y ahora... Ah, bien ah, Me está ayudando el eso pero... Qué aporte Qué a En casa también, ¿no es cierto? Mirá, ya están los padres sacando fotos, filmando No sé si para que quede registro O porque está trabajando y ayudando pero... Bueno, cuando sea grande le va a decir ¿Viste que en algún momento aprendías a trabajar, a colaborar? Llegará la época Benja, ¿Sí? Benja escucha lo que te digo Dame un cuponcito Así ya empezamos desde ahí con el sorteo ¿Sí? Ariel ¿Ustedes oh. es más serio del grupo? <risa> yo vengo simplemente yo me dejé los lentes allá en serio pero igual um, hasta domingo llego bien domingo domingo con f Ah, ay, señora, ay, ay, ay gracias. no, señora que no, De no, lujo no. No, no, no. Acá estamos todos, todos trabajamos A ver Con los lentes tampoco entiendo A ver si, claro, si este, será... es, este es médico para mí Con F empieza la... No es que quiera, a ver Hacer una cuestión de, eh, eh, de, de, de, de, de eh. Pero no sé Lo llamamos por Igual teléfono Igual le... Ingenieros ah, para, 834 para. La dirección está ¿Querés que lo llamemos por teléfono y le preguntemos? Yo creo que Faleto también. No es para generar expectativa, es porque no entendemos. Pero perfecto, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí, vamos a darle al asistente que lo llame por teléfono y le pregunte bien el apellido. Claro. Le vamos a contar qué es lo que ganó Ariel. ¿Vos le podés contar? Bueno, empezamos. Si mientras tanto a la sí, gente, vos tenés el, yo te doy mi listado. listado. Bueno. Y mientras tanto junto a los cupones. Me está crucé una bien. Cámara. Bueno, eh, se ha hecho ganador de, de la pava eléctrica. ¿Eh? Una pava eléctrica, oster. Son todos los productos. Mira, esta esta se va bastante cerquita porque estaba por acá cerca ¿eh? calle José Ingeniero así que la pava eléctrica, acá hay servidor eléctrico, pero bueno. La pava eléctrica entonces ya tiene, dueña. ¿Ya tiene ¿Quién dueño. ¿Quién es? Lo vamos a chequear en un ratito nada más. Lo están llamando, ¿eh? dice que ya está, que llama, que llama, que no. La llama no llama más, me parece. No sí. se me ponga de espalda la cámara no. que después sale la... Lo que pasa es que, que nos re... nosotros mío, seguimos mío. y Benja, pobrecito, sí, acá. <risa> Alguien tenía que... Algo le vamos a regalar a Benja, ¿sí? algo, se va, algo se va a llevar. No se va a ir llevar. así nomás, ¿eh? ¿No contesta? No contesta, bueno. no contesta, bueno. Bueno, pero igual, la pava ya está. Benja Perfecto. ¿Te animas a sacar otro cuponcito más como hiciste antes? Y ahora el premio va a ser una aspiradora. A ver si tengo más suerte no con el tema yo. de la escritura. ¿La que no sea yo. ¿Por qué no? No quiero trabajar. Ariel. Miramos el auto, tranquilo, hacemos un poco No, no, no. Gracias. Norma. Ah, sí. ah, eso es fácil. Te tocó uno simple. Pero te dije que yo iba a tener suerte. Nah. Norma Bauduco, Tucumán 7. No sé si está bien que demos la dirección de la gente. No, y, bueno, pero después va a salir en el resumen también. Tucumán 750. ¿Sí? ¿Tiene todos los datos, Ariel? Sí, perfecto. ¿Está bien así? Sí, Lo vamos sí, sí. a mostrar. Mira, mira, mira, mira, mira. mira. Innecesario para mí mostrar el número de documento porque estamos haciendo algo que no, uh -huh. no responde. Pero bien. bueno, allá le pasamos al jefe del grupo. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto que me da! Así que. Bien. Esa es la... Aspiradora. Les voy contando, les vamos contando a todas las cajeras y a toda la gente que está en el súper, que en un ratito ¿sí? Vamos a parar van a cerrar el ticket, ¿sí? Porque este es el regalo sorpresa van a cerrar un ticket y el ticket más cercano a 15 mil pesos va a llevarse la posibilidad de que le reintegren esa compra ¿sí? Hagan números, quienes están comprando, si están llegando, si no llegan hagan fila y esperen un ratito nada más, ¿sí? Pero esa va a ser la dinámica de del regalo sorpresa también tenemos algunas remeras para poder regalarles bien bueno, ya se terminó la paciencia ya ya terminó. acá se terminó lo que, pasa lo que, es que se daba. los cupones de abajo estaban bien ay, ay, ay, comprimidos ay, ay, ay, ay, ay. <risa> Increíble. ¿Cuántos cupones, Ariel, crees que completó la gente? ¿Cuánto hace que estamos completando cupones? Y hace unos tres meses, ¿eh? después de fin de año, comenzamos ya a repartir los primeros cupones. Este es el sorteo anual. Debe haber entre 15 y 20 mil fácil. Fácil. Sí. O sea, hay 15 o 20 mil que... personas que vienen asiduamente al supermercado Atilra, que tuvieron la posibilidad de llevarse sus cupones, que tienen la posibilidad de que Atilra también les devuelva un poquitito de esta, de esta compra que hacen durante el año, un, un regalo, un bonus extra para, extra para quienes vienen al supermercado Atilra para todo lo que tiene que ver con el grupo de Atilra, ¿no? Sí, Todos es retribuirle premios, la confianza, como vos decís, ¿no? Es retribuirle la Gracias, gracias. Como me encanta trabajar con gente que me ayude así. Eh, vamos con otro más. Venga, vamos a ver una licuadora. ¿A vos te gusta tomar licuados? Y qué? vamos a ver, meté la mano y saca un cupón. Ah no no metido la mano saca de arriba Ah no elegir? ahí va ahí está ¿El tiene derecho a el tipo es el que maneja claro. ya, está. ya le devolvemos el chico a la familia no <risa> Entonces, tiene que ir ya habían pagado ya todo ya les devolvemos la. ¿no? Sí. entiendo Entendiste. entiendo Bien. comprendo me gusta, me gusta. comprendo que la ganadora sí. la ganadora de, de la licuadora Bien. sí es Etel Vivas y Etel no vive demasiado lejos ¿por qué Vive sobre calle Lisandro de la Torre. También, por estamos aquí acá, cerquita. Cerquita. Eh, estamos bien. recorriendo el barrio las inmediaciones. Está picando cerca, ¿eh? Así que, escribano. Exactamente. Muy bien. A ver, para para que allá desde atrás de la producción me hace enseña de lo que quieren que haga, ¿sí? Quieren. Eh? Quieren que tenemos. No, no podemos problema. tirar todo, no podemos. Vení. No hay problema si tiramos, ¿no? Asistente, ¿Alguien venga, véngame un poquitito. Venga, métame la mano. Métame meta, meta, meta la mano, meta. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ahora vamos a cambiar de asistente Este es el último que usted saca Porque me trajeron un asistente que está divina Digo, Es la tarde de rojo, chicos, ¿no? Horno ¡Ah! Un horno? Un horno eléctrico. Mm. Ese, ah, ese. ese mismo que está ahí. Qué lindo para hacer una torta, che. ¿Vos sabés cocinar? Eh, sí, torta en microondas te hago. Así como me ves. No. En la taza. Ajá. Claro que sí. Ay, chicos, somos un medio de comunicación serio. Somos un, un día por día. Dos cucharadas Esa de tierra. harina, dos cucharadas de cacao, un chorrito de leche, dos minutos de microondas y a comer. A mí, si no me lo mostrás, no lo crees. Bueno. Uh, el orto, no, yo le el otro. Te lo dije. Eh, es muy fácil, Oscar Stricker. Todo acá cerquita, che, en cualquier momento van a empezar a venir, van a empezar a llegarse, ¿no? Oscar Striker 25 de mayo 618. Y el número de documento no lo voy a dar. Mm. Pero Oscar Stricker, si quiere acercarse, te lo muestro. Sí ah, okay. uh, ¿Dónde manda capitán? <risa> nos manda marinero. Oh, está bien, quedó bastante claro. <risa> quedó <risa> suyo, señor. Bueno, ¿cuántos premios van? Uy, uy. ¿Cuántos llevamos? ¿Tres? Sí, vamos, nah. ya sorteamos. La pava, la licuadora, el aspirador y el horno. Cuántas ganas de pagarle el consumo que está comprando la gente. Mm. ¡Ay, me salgo, me, me Pero salgo de la vaina! vamos a esperar uno dos más. Me salgo de la vaina, como Yo creo que dice. Hay, hay gente que está esperando y dice, no, deja, pasa vos, después paso yo. Sí, viste, ah. o se vuelven, dicen, ah, me llevo un jaboncito, claro. algo más. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué barra, el nivel de producción que tenemos. No, tremendo. ¿Cómo creció el chico? ¿Cómo Mirá. se llama este asistente? Maximiliano. Maximiliano. Bien, Maximiliano. No, Maxi. no, no, no, ¿Qué no, pasó Maxi? con...? 28 años. qué 28 años. Ah, chiquitito. Usted vio bueno, Maxi... que está tumbando está, está todo, ¿no? Está haciendo un poquito de... ¿Qué, Maximiliano? ¿Qué nos pasó? Escúcheme, Maximiliano. Usted no se me va a poner celoso si llamo a la nena para que me dé el cupón. Señor, no, no se me lleve la nena. Bueno, te, devuélvame tiene, la nena, chico, tiene Devuélvame la nena, devuélvame nena. la nena. Ah, bien. Présteme uno. A ver, présteme un chico. Vení, Porque ¿cuándo? después dicen que los grandes podemos hacer trampas Venga, sáqueme, un, cupo, sáqueme un papelito. Sáqueme un papelito y démelo. Ahí está, dos. Ahí está. Mira, partida doble. Te juro que este no lo no mira. No te puedo creer. Freezer. ¿A quién le dio suerte con el freezer? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Bebida o se te ocurre comida? No, no. Con los, los, los ojos cerrados busco cualquier cosa. Pero más que nada, comida. Ay, mira vos, sí. Bueno, eh... freezer. Mm -hmm. Martín. ¿Señora? ¿Cecilia? Sí. ¿Mamprino? ¿El claro. apellido? Puede ser. Maipú 300. Esta se nos fue un poquito mal. Esta se fue ¿no? un poco mal. Bueno, mejor, estamos repartiendo. Exactamente. Pero completísimo el, el cupón. Hasta buena. el mail le puso. Sí, sí, sí. De alguna manera. Hola. ¿Un Chichu. Chichu. No, no. Bueno, no vamos a dar esa parte. Bueno. Está bien. Cecilia. Lo vamos a Cecilia, mostrar. Mirá, mirá, mirá, mirá. ¿Eh? Cecilia. Mira, mira, mira, mira. Cecilia se lleva. El freezer. El freezer. ¿Y tenías otro? Ahí está. Ahí está. Que es aquí Ahí el que tengo, que lo mantuve atrás. Bueno. ¿No? un parlante que también lo tenemos de lo, acá, ay, de este lado no, no, salió el mismo ay, se ve que estaban los ¿no? salió el mismo, estaban pegaditos mira eh, salió el mismo ah, bueno. venga y cuénteme cuénteme, así le contamos a la gente pase, pase, pase ¿Sí? Sí, ¿cómo perfecto. es el procedimiento? Eh, se vuelve otra vez a la urna se vuelve otra vez sí, a la urna se... y sacamos otro, otro, ajuste, otro... Mirá. Uno, bien, uno de los dos que meta la mano, pero bien adentro, así este y saque un cupón. Dime, permí, dime, Ahí está. Ahí está. Mete ah. la mano. ¿Cómo te llamas? Agus, ah, uh, mete la mano bien abajo, bien abajo, bien, bien, bien, como que te la traga un cocodrilo a la mano y saca un cupón, Me así lo levantas para arriba. Bien. Y Ese ahora te lo doy a vos. Te vemos. Eh, este, el parlante estábamos, claro. <risa> de fiesta Adriana. Fácil, eh, Adriana, nos vamos de fiesta entonces llevamos <risa> el... el parlante <risa> avenida Belgrano. ¿sí? Nos caemos aquí. Adriana Prom. Sí, Adriana, listo. Cuando escuchen la música, ahí es donde está Adriana está, con su está. parlante si quieren venir a buscarlos, los premios si quieren venir a buscarlos, pueden venir a buscarlos ahora, no a la semana que viene vamos a entregar a partir top. del lunes, el listado de los ganadores lo vamos a publicar en la página de Facebook del, del supermercado Perfecto. también, y bueno, después ya las chicas se van a encargar de ir llamando de lo ir que quisimos llamando. hacer nosotros y no nos salió a ella le va a salir bien <ríe> tenés razón, ve, vamos con uno más Bien, también, mismo... Uy, no te puedo creer ahora. ¿Por qué? Un televisor. Ay. ¿Quién ah. se va a llevar el Ay. televisor? Yo quisiera llamar al que gana el tele, porque ah, hoy no está, ya refrescó. Y vamos a ver tele. quién se lo gana. Mete la mano y saca un cuponcito. Más, más, más. Bien más abajo, abajo más, bien, más que más no abajo. se te vea. No, no, no, no, no. no. El que estaba más arrugado. Más arrugado, el que más ¿Me que ¿Me a tener. Y... Facilito, facilito. Qué lindo cuando escriben Un así. Un de 32 Camino. pulgadas. ¿Eh? Bien. ¡Qué lindo! Piecito arriba del sillón, de la mesita. ¿Eso es acá? ¿Sí? Eso no es acá. Porque yo digo, ah. en Sunchal no tenemos que hacer Julio Verne. Tenés razón. ¿Qué? ¿Qué cosa, ¿Qué cosa me encanta cuando tengo gente inteligente y tan rápida? Por Dios. Camila Silva, bueno, sí, a lo mejor está aprendido a través de la fanpage de Sunchales día por día, a lo mejor eh, por X motivo está escuchando. O a lo mejor la podemos llamar, ya que no es de la ciudad de Sunchales y mm -hmm. decirle, hey, acá hay Sunchales. Noticia. A Tilra te está regalando qué. Un televisor, es más, de 32 pulgadas. Uno de los que está acá es de ella. Qué ya genial. tiene su nombre. Y Listo. si no, bueno, ¿qué le vamos volverá, a hacer? Volverá Va a tener a decir... que ver ir a buscarlo, hacer otra compra y se lleva al tele. Escucha que te digo. Eh, a ver al asistente que está con el teléfono, que me estaba mirando, ¿sí? Ahí les pasamos el cuponcito. A ver si la puedes llamar. Si le contamos que Atilra, el supermercado Atilra de aquí de Sunchales le está regalando un televisor, le está resolviendo el invierno porque es un gran, es un gran tema, ¿sí? A ver. Bueno, a mí me quedan, escucha. ¿Cuánto? Me quedan seis ¿Sí? premios. Sí. La cocina, el lavarropas, la heladera Bambi, dos hermanos de los grandes, sí. el 58 pulgadas y un aire acondicionado. Quiero dejar estos para dentro de un ratito. Quiero regalar algunas órdenes de compra. Bien. ¿Te parece? Me gusta. La regalamos acá para ver que para ver una cara feliz cuando se va. Porque esto de entrar al supermercado y decir, ¡ah! No. Mira, ¿sabes claro. qué? No pagué lo que no tenía. Pero estoy viendo, hay gente Me que van a devolver tiene. Lo que gasté el sábado hay gente noche. que tiene a tres changuitos. escuchó y está haciendo compra. <ríe> está haciendo números. Cita. Ariel, ¿te parece que hagamos ese sorteo? ¿Le regalamos una orden de compra Dale. a la gente? ¿Sí? ¿Le regalamos a alguien de quienes están aquí? Están todas las a cajas ver... ocupadas y están todas las cajas activas. Exactamente. Que... Le damos... Chicas, ¿Quién es... pregunto quién es la más cercana a cerrar el sí, ticket. Sí, a ver. ¿Quién está por cerrar? ¿Sabes que ahora cuando yo me pare acá, me miran todas me diciendo, ¿por qué nos haces esto? Chicas, a las cajeras del supermercado Atilra, ¿quién tiene el ticket más cercano a cerrar? ¿Quién tiene ya un ticket? ¿Tiene un ticket cerrado? ¿Lo acaba de cerrar? ¿Ese ticket supera los 15 mil pesos o no? ¿No supera los 15 mil pesos? ¿Se lo regalamos? Ay, concejal, a usted no. <risa> Permítame que le diga concejal que usted no participe. <risa> lo acabo de sacar de la lista. Usted me lo iba a devolver de todos bueno, modos. Buenas todo tardes. Participa y lo entregan, ¿cierto? No, Participa y lo regala. Sí, no, claro, no, bueno. Lo resorteamos <risa> otra vez. Lo resorteamos, listo. Lo resorteamos y me voy a otra caja porque seguramente hay alguien que ya cerró el ticket. Tenemos a la. Tenemos, tenemos, tenemos Ah, tenemos. la ganadora del, tele... a del televisor. A ver, espere, espere. Háblele usted, Darío. Y yo no me acuerdo cómo se llamaba esta muchacha. Camila. Camila. Hola, Camila. Hola. ¿Cómo te va, Camila? Bien. ¿Estás en tu casa? ¿Vos no estás acá en Sunchales? No, no, no. Estoy trabajando en San Guillermo. ¿En San Guillermo? Ah, ¿y conocés a alguien acá en Sunchales? Sí, sí. Tengo mi familia ahí. Ah, porque vos venís a comprar al supermercado Atilra. Sí, suelo ir seguido. ¿Y llenaste un cupón? Varios, creo. Bueno, uno de tus cupones hace un ratito que acaba de salir. ¿Sabes lo que te ganaste? Eh, un, un televisor. Un televisor, exactamente. Un televisor de 32 pulgadas, Cami. <risa> <risa> Cami, vos sos de las que no gana nunca nada. Sí. <risa> bueno, eras de las que no ganaba nunca nada, porque ganaste el tele. 好漂亮喔 oh, <laughs> Bueno, Cami, después nosotros, bah, nosotros no, nosotros estamos haciendo el sorteo. Claro. Lo estás viendo o lo podés ver por Facebook para que veas que no es una llamada de broma, no te vamos a pedir nada, ni tarjeta, sí, ni claro, depósito, no lo dodo, nada. Ni nada. Porque el claro. súper. Bueno, bueno. Después en la semana ya los chicos del súper se van a contactar con vos, así vemos cómo haces, si lo viene a buscar a alguien, te lo mandan, ¿eh? Dale, dale, yo la semana voy, total. Cami, bueno, a tu familia avisale que a través de Sunchales día por día y con la generosidad de la gente de Atilra te acabas de ganar un televisor para que puedan ellos también corroborarlo desde aquí. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, así cumplimos. Gracias a vos por sumarte. Bueno, aquí está. Vamos. Bueno, Seguimos entonces. Nos quedaba Seguimos. cerrar el ticket. Nos quedaba cerrar. ¿Alguien cerró el ticket? ¿Quién Me están está mirando. Allá está cerrando. Ya cobró. Ya cerró el ticket. Bien. Esa compra, por ejemplo, sí, es superior o es inferior a 15 mil. Es hasta 15 mil pesos. Eh. Era bueno. Eh, cerramos en este. Y bueno. Cerramos en Listo. este porque preguntamos en esta caja. ¿Sí? Y Mira, toda la timidez tiene que, que, sí, que no que sea. No, aquí no hay salvación. Bueno, por eso nos da un margen. Por ahí regalamos en otro. Claro, también. me parece que parece dentro de un ratito la, podemos volver. Nos da, nos da. Exactamente. Perfecto. Bueno. Ahí nuestro, el, el la ley del le supermercado tanto. le va a decir cómo hace con el, con el reintegro del ticket de lo que acaba de gastar. Señora, felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. No, me digan a la gente. Sandra, perfecto. Allá hay otro. Sí, claro, ahora todos quieren. Pero eso es muy largo. Ah, no, no, claro, ya no, cla no, no. Ya, ya no entra. Bueno, se fue entonces la primera compra para la gente que estaba aquí en el supermercado. Ya tuvo la posibilidad, se le va a reintegrar la compra que, que ha hecho. Estaba en la caja. ¿Seguimos con los sorteos? Seguimos con los sorteos y después volvemos con más órdenes de compra. ¿Te Perfecto, parece? Perfecto, dale. Dale, nos queda. A ver, cocina. Una cocina. Me gusta. Así que, ¿te estás ¿quién por de los dos va ¿Te a meter? estás por separar? Necesitas no, claro, una cocina. Sí. ¿Vos Siempre. vas a meter la mano? Bueno, no, no, dije, a él le digo, me dice, vos no cocinás, me dicen de allá. Ahí está. Depende, ¿crees que te ¿Mete la papel? mano así, bien adentro, y yo te voy a tirar y vas a sacar uno? Total, si hacemos lío y bueno, sí, bueno. alguien vendrá a juntar. Poné uno. la mano así para adelante. Uno, no, no, no. Mira, de acá. Uno, dos, tres. Agarra un cupón. <risa> no somos buenos maestros, bueno, ¿no? Bueno, no, no, pero ahí está. Listo, me dice, listo. listo. Cocina. Uh, para Raquel Pico, bien ¿Eh? Raquel Pico de calle Belezarpio del 1800. Ahí está, mira la... la cocina. Eh, para, para, entonces... para, para, para, para, para, para, ah, vení, mostrame no. lo que se lleva esta señora. Es tremendo. ¿A dónde vamos y a qué hora? Sí, con tu papá y sus Perfecto, ¿cumpleaños? Sí, no, reunión de amigos. Reunión de amigos, sí. mira lo que se llama. Te somos amigos. ¿Eh? ¿Eh? Sí, Fíjate que abajo en la lista estamos nosotros. No, tienen todo. Tenés para llevarte de todo. Aquí en Atilra, tenés. Y Atilra, como siempre, te. Qué dolorcito que larga eso, Tranquilo. por favor. Tenemos que seguir no, con no, el sorteo. No, no, no me puedo Bien. concentrar. Chicos, sáquenme otro cupón porque no se me. Con... Me Dale, lo pierdo, lo pierdo. Vos. Bueno, mira, ¿viste cómo hiciste? antes, yo voy a sacar Bien. y vos metes la mano así y agarras una, ¿sí? Vamos. Yo puedo contar, por lo menos, a... porque acaba. siento como que algo podría ser, pero contar. Ahí está. Sí. Dale. Ahí lo suelto, ¿sí? Uno, dos, tres. Y le arranco el brazo casi. A ver, es una letra reprolija. ¿me la dejas leer? Arriba <risa> de la cocina, ropa. Bien. Roberto, ¿Está Roberto ¿cómo, ¿Cómo le va? Eh, ay, pero esta mujer tiene toda la suerte encima. ¿Pero cuántos cupones puso. Claro, pero lo vamos a mostrar. Favor. Otra vez, Cecilia, El bueno, tercero. ya tenés tu premio, Volvemos a la urna, ¿sí? Bueno, vamos otra vez. Bueno, no. ¿Volvemos a la urna o lo dejamos? Bien. Lo sacamos. Eh, Toma, tome tome, tome, tome, tome. Déjeme pasar la gente que está de festejo con los amigos. Que tenga buen bueno. fin de, ¿no? Si le falta, amigo, a tu papá que nos avise. Total, no, un rato claro. más estamos acá, ¿eh? Es nada. Ahí está. ¿Vamos? Vamos. Uno, dos. ¿Y vas a agarrar? Dale, poné la mano. A ver. A, a ver. ver. Y ahí está. Me eligió a mí. Bueno. Ojo. Dijo que yo. ¿Esta era la cocina? ¿Todavía estamos en la cocina? Claro, porque la tuvimos que sortear nuevamente. Así sería, ¿no? Eh, Picoto María R. San Luis 616. Allá en el barrio Sancor. Uh -huh. Sí, señor. ¿Sí? Acá se lo muestro. Ya se me acercó. Le voy a mostrar. <risa> Acá va. ¿Sí? Vamos a pasar, te paso el cupón y ya está. Ahí está. Vamos. ¿Querés, ¿Querés venir a sacar un cupón? Venga. Así vamos. ¿Te animás? ¿Vení? Venga, venga, venga. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? ¿Marina? Martina, Martina casi tuve ser. Ahí estuve nomás, ahí sí. Lavarropas. La mecánica es para que... darle suerte a alguien es, metemos la mano bien abajo y sacamos un cupón. ¿Sí? El lavarropas, perfecto. ¿Ahora que vamos a sortear? es el lavarropas? Bueno, entonces el que sigue ahora es la heladera. Escribano, bien. muy bien. Bueno, bien. mete la manito adentro? Me... un cuponcito, sáqueme un cuponcito de abajo de todo, de todo, de todo, de todo. Tenemos. Entonces, esta heladera. Esta heladera. Esta misma. Claro. Por ahora el vacía. Freezer, esta la heladera. Por ahora vacía. Suyo. A usted le toca. A no usted te le No te tengo tocó. que dejar más elegir eh, a vos. Eh, ¿No? Pero igual, entiendo, entiendo. Carlos Peirone. Bien. ¿Eh? La dirección Juan B. Justo al 1100. Bien. Ahí Lo está. tenemos. Carlos Lo tenemos. Peirone, entonces... La heladera, mira Hay mucha gente en la carnicería con calculadora. No sé, creo que entendieron el mensaje de los sorteos. Me parece que dicen: ¡Ay, No te pases, no te pases. Dice: Vamos con otro bueno, más. Vamos ¿Quién a ver. nos saca? Después del. La... Uy, tenía. Tenemos... ¿Me da usted un cuponcito? Este es un premio repetido: eh los dos Smart Grandes. O sea, Bien. uno ahora, obviamente, uno. Uno. y el siguiente Bien. va a ser el otro. Listo. Maricel. yo agarro todos los sí, cupones claro. que tienen mi Fueron a caligrafía eh, antes de hacer mirá el lo cupón. Que, yo ni, naciendo de nuevo hago no, esto, te digo, Imposible. Eh. Maricel Gutiérrez, Dentesano Bis 79, allá en el barrio Cooperativo, si no entendí mal, uh -huh. ¿sí? Dentesano Bis 279, Maricel Gutiérrez, ¿qué es lo que se ha ganado, Ariel? Uno de los dos televisores, uno Qué de los lindo. teles. estos grandotes, inmensos. Ya está, No, Listo. yo me hago... Invierno volvé con nosotros. Vengo, ¿sabés a qué vuelvo al supermercado? Compro el poroló, compro el, el cafecito o algún licorcito bueno. eh, y me instalo. Bueno, ya, me queda ya estoy otro tele, me queda otro tele. Así que vamos pero a ¿sabes ver. Pero ¿sabés que Vamos a cortarlo con una orden de compra. ¿Qué es bueno la gente? ¿Te parece? Me complica la vida, pero yo... Así. ¿Ah, estoy... no. Igual orden de compra no regalamos ninguna todavía. ¿Por eso? Tenemos 10 Así que 15 mil pesos no es poco. Venís al supermercado Tilra, uh -huh. te munís de esos 15 mil pesos y te haces una buena compra, te llevas, por lo menos el fin de semana, por ejemplo, lo podrías pasar. La semana que viene nos van a invitar a comer algo. Claro. Acordate <risa> lo que te digo. Acordate, la semana que viene festejamos la Pascua con los clientes del supermercado de Tilra. Vamos, ¿quién me da un cuponcito? Para una orden de compra. Vamos, rápido, rápido, bien. rápido, rápido. Mete la mano bien adentro, bien abajo, bien al fondo, al fondo, al fondo, más. A mí me pone como adentro, muy ansioso, muy bien. Más Jorge Clausen, ¿sí? Dorrego. del barrio. Ah, pero qué lindo. Jorge con 15 mil pesos de orden de compra. Pasamos la Pascua. Jorge Clausen, Dorrego 333, ¿sí? Se ha ganado, ¿qué, Ariel? Una orden de compra de 15 mil pesos. ¿Querés que vamos con otra orden de compra? Dale, dale. Bárbaro, dale. venga. Venga, niña, venga, niña. Deme otro, otro cuponcito. Base, base, otro cuponcito, otro cuponcito. Más abajo. Más abajo. Más, abajo. más. La más, mano más, más, así que sí, yo hace sí, un montón sí, que sí. traje los cupones, no voy a salir, sino. No me voy a ganar nada. Suyo. <risa> Qué sí, señores. Rápida. Sí, señores. Eh, le toca a él, que está aquí a mi derecha. La gente hace tiempo. Espera. Mire, ¿cuánto, cuánto hay en esa cajita? ¿Vos me crees? ¿Qué? Si te digo que la persona que ganó para mí se llama presidente. Sí. El cupón que me sí. diste. En el Santoral está todo, ¿eh? Podría ser presidente. Porque Acá también. dice presidente. Ahora el apellido. Pariente. Mm, no, No. Sé. A, ver, a ver. González me dice despacito. No sé. Pero bueno. En Urquiza 58 vive, ya lo ajá, hemos mostrado. Así que ajá. es la segunda orden de compra, no, sí, total. Bueno, él está, está leyendo, teléfono, yo no así me que meto. Los después lo van a estar llamando. Segunda <risa> orden de compra, entonces. Me miran, me miran, la gente me mira y dice: ¿En serio que no entendemos? Si no, no, no, lo no entendemos, no Nancy, si no entendemos lo que diste. Ah, y también puede ser. Uy, mirá cuánta gente conectada, que levanten la manito, que directamente nos hagan un saludito a través de la transmisión de Sunchales día por día. ¿Sí? Más de 200 personas que están esperando saber si ganan o no ganan y hay un montón de gente para para para parame la rotativa vení, vení, vení, mostrame toda esta gente mostrarme toda esta gente, acá, acá, acá están todos comprando y también están esperando a ver si alguno de ellos se va a llevar o no eh, la posibilidad de que le reintegren su compra de hoy sábado primero de abril, vuelvo vuelvo con ustedes, bueno a mí me gustan estas che, cosas se me fueron así. los chicos no, pero... no tenemos más asistentes, para que te voy a robar un chico y ya te lo traigo, bien, bárbaro mientras tanto yo te recuerdo que este es un sorteo anual que realiza el ¿me supermercado sea su un una forma un de agradecerles a todos sus clientes a toda la gente que chicos, mira, eh, esto, ya me transita por el supermercado en, en el transcurso del año cómo te llamas un agradecimiento Santiago. del Nos gremio vemos. el gremio se pone más que la ah tengo camiseta sabes que le voy a regalar una camiseta ahora, uh, que pero yo lo secuestré a Santiago bueno bueno se, está bien entonces no lo secuestramos nada dale dale dale, dale Santi me... mira tenés que meter la mano así bien adentro y sacar un cupón el ganador se va a llevar a otra orden de compra, la tercera seguida. Vamos, ¿me da ¿Sí? un cuponcito? Mete la mano bien al fondo. Está viendo, a ver, ¿eh? justo ese no, el de al lado, el otro, ese. Ay, ay, ay, ¿cómo piensa, cómo piensa? ¿Cómo le cambiaste los ganadores ahí abajo? Sabes cuando es que pasaron por ahí, sabes la señora del otro lado cuando está mirando dice era el mío el que dejó. A ver, ahí está, ahí está. Uno, soltá todos y dejate uno Unito, ah, ya he mi amor Vale, ahí está Se entiende lo que dice, yo, lo quisiera, ¿Se ¿se yo lo quisiera leer Sí, <risas> si te toca a vos, te toca a vos Mira, mira qué fácil, otra gente del barrio ¿Cómo está el barrio, por favor? ¿Cómo está? Cindy de Arrieta Fortín de los Unchales, 42 Y mira que te lo muestro, mira que te lo certificó. ¿Qué se ganó, Ariel? Que, tercer orden de compra ¿Listo? Son 10, Tres. Quedan siete órdenes de compra. Siete órdenes de compra. A ver, eh, vamos con otro. Bueno, mete otra vez la manito. para. Yo te hago así, mira. Mira qué sencillo así, que te lo hagas. Así tenés un hueco y podés. Escucha, meterla. elegir no podemos, ¿no? Elegir así como elegir uno. Medio un familiar, un amigo, una. Nah. Algún conocido, no, depende no, no. de Santiago. Santi, mete la mano y saca un cupón. Bien, ese es suyo. Usted lo va a poder leer no, tranquilamente porque usted descifra muy bien. La cuarta, orden de bien. compra, a ver, va a ir para Manuel Shechtel. De Richieri, sí, sí, sí. Richieri el 400. Muy bien, pero dentro de todo ahí está. Cuarta ah, se orden entiende, de compra, tuvo entonces? suerte. ¿Eh? Tuvo suerte. 4 de 10 cuatro orden 4 de 10 órdenes de compra de 15 mil pesos cada una. hacemos bien. una más y después volvemos nos queda un premios. tele, nos queda también el aire acondicionado perfecto sí bien bueno, vamos mete la más? manita y me saca un cuponcito más bien vamos bueno dale te mira raro él porque dice ahí en no sé de si na... es así eh, sí está bien así está de, no, suyo, suyo, fácil, se lo dejo Es fácil, es fácil <risa> María, eh, María Pagliero de calle Italia ¿Sí? Italia, quinta, el, la quinta orden, orden de, de compra de compra de 15 mil pesos De 15 mil pesos ¿Sí? Listo Muy bien Bárbaro Ahí viene otra chica, entonces a sacar otra, otro cupón venga, ¿Querés sacar Venga, venga niña Vení, vení venga, ¿Cómo te llamas? Saca un... ¿Emma? Bueno, Emma, bien. vení mira ¿Viene siempre al supermercado, Emma, usted? Ven las manos bien abajo. ¿Se lleva bien, bien con abajo. las cajeras del supermercado, Emma? esto es así si se entiende como este lo leo yo si no lo no lees la orden de compra número 6 Susana Colauti Juan B. Justo 41 ¿sí? ay pero divina pero, porque eh, mi, mirá mi mi profe. me lo completó entero y claro si sí era mi profe ¿ah sí? sí hace 35 daría? años cuando iba a la primaria ¡ay! Era, fue larga claro exacto la... la profe de matemática cachito mirá usted. Mirá que sí usted la... eh. sí. mirá vos bien vamos Esta. Emma deme otro otro numerito ¿quieres? dale vamos, vamos ¿otra orden de compra? sí esta era la 6 así que esta es la 7 nos va a tener que ir diciendo porque nosotros nos engolosinamos con esto de, sí, de, de regalar que y el, acá el nos lunes agarra. cierra el super porque se funde todo ¿eh? eh. a ver Gregorio Diez Sarmiento 657 sí y ahí lo paso el cuponcito listo Sí, ay, mire que traemos bebé y todo. Ese bebé sabe sacar cupones. ¿Eh? Venga con la mamá, venga. Y sa me da no, no, no, no. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no, quiere, no quiere. No vamos a hacer llorar a los chicos porque no era la idea. La, se nos fue el asistente. La a ver, tenemos otro chico. Venga, venga, venga, Emma. Venga, ay. y deme otro cupón, por Ven favor. Bien, dale. Y si no se entiende lo que dice, se lo pasaría el que él lo va a leer. Bien abajo. ¿Querés que te re...? Pará, Vamos a así. Así. No es tan fácil como parece esto, ¿eh? Bien. Eh... Lo podemos armar entre los dos, si quieres. <risa> ay, ay, ay, ay. Cuando lo oís? Eh, no es complicado, sí, pero... pero... pero tiene la suyo. Vive, pero bueno, está vive lindo. Vive en la Mirá, zona rural. Me gustó esto. Arrancando por ahí. Es de la zona rural. Tiene apellido, no tiene nombre. Pero ¿Sí? el apellido ¿Cómo? es Bog Bogd. Ahí se lo muestro. Igual tiene el sí. teléfono, así que después lo vamos a llamar. Exacto. Cada una de las personas que ganaron, eh, recórtale un premio. Ocho. ¿Sí? Bien. Me quedan Bárbaro, dos ¿Venga, quedan Venga, venga, de compra entonces? Venga, muchísimas gracias, Emma. Saque Saca uno, Saca uno. Mete, ¿Me tiene, me tiene la mano así bien abajo. Mira cómo Ariel te enseña. Mira, mira, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Bien al fondo. Ahí. Este. Él lo puede leer. <risa> ¿A este te conocido! ¿Ah, sí? Raimundo Retamoso. Mira, ¿Eh? Raimundo Retamoso de calle Cervantes. Le va a publicidad de compra y, no, y... <risa> merecedores por lo menos. Orden de compra número 9 Bien, una de 15, más Mil pesos. Y después vemos, recorremos un poquito las cajas. Sí. ¿Eh? Porque nos van que a quedar. Directamente... Nos van a quedar dos premios más todavía. Perdón. Reitéreme cuántas órdenes de compras nos quedan para regalar. Una. Una. Entonces, esa orden de compra, si usted me permite, nos vamos organizando. A Tilra se la va a regalar a alguno de todos estos clientes que tienen su caja. ¿Quiere? Vamos ¿Sí? a ver quién se lo lleva entonces. Vamos a ver. Este, a ver qué cajas cerraron ticket. No ¿Sí? Me haga, me haga la recorrida la cámara. ¿Qué caja cerró el ticket ya? De las personas que. ¿Tienen el ticket cerrado? ¿Menor a 15 mil pesos? Sí, señora. Bien, venga por aquí. ¿Ese es el monto? Oh, ¿tenemos, vamos a tener que regalar más de esto. No se apure, señora, espere, espere, espere, espere, ¿Puede, espere, puede espere, volver a espere. comprar? ¿Puede volver no, no, a comprar? Espera, espera, espera. ¿Usted ya va a pagar? Estoy en sí. Invita al supermercado. ¡Ay, qué lindo que suena! Ya se lo dije, me hubiese dicho antes y no lo decía. Bien, ¿Sí? ¿me das? me, A ver, dame... ¿En Ariel? serio? ¿Ahí viene el escribano que le va a tomar los datos? ¿eh? Para después... Re... Sí, sí, sí. sí. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Sí. Soy del barrio, ¿sí? Bueno, bueno, ¿eh? Ya ya, ya, ya, ya. Vení, está. vení, vení que te cuento lo que voy a hacer. Vení que te cuento lo que bueno, voy a hacer. Bueno, el escribano tiene Chicas, que charlar... Eh, eh, Mari, usted, cuando termina, me cierra el ticket y me dice de cuánto es, por favor. ¿O usted, Nancy, me cerró el ticket? Sí. ¿Sí? Bueno, acá también. Le sumamos aquí, Ariel. ¿Sí? El ticket... Allí, él le va a decir cómo va a ser para que le reintegren esa compra que acaba de pagar. Señora, se acaba de ganar. Gentileza del supermercado, tilra de todo el gremio. Un agradecimiento por venir al supermercado a comprar, ¿sí? Nos ponemos... Qué lindo, ¿sabes qué? Yo me imagino. Llego a mi casa y digo, ¿sabes qué? Me traje esto, no lo pago. No, yo el año que viene estoy pensando, voy a dejar que haga otro sorteo y voy a venir a comprar. Bien, perfecto. Está bueno. ¿Viste? Es lo que haces hace Tilra cuando devuelve un poco de esta generosidad que tiene la gente, generosidad no este consumo que tiene la gente, todos sus clientes durante todo el año circulan a través del supermercado y a Tilra se los devuelve un poquitito, uy estoy viendo lo que van a comer, el señor me, me está mirando y se lo pago, no lo pago ¿qué hago claro, dice justo no, no me entra el cuerno, claro. no me entra, no, no, no, no llega Mira, estoy mirando, estoy mirando sí, y con el monto del señor cumplimos sí, sí. con el con los regalos a los clientes te parece Ariel me parece Mirá, ahora, aparte me encanta a... mirar los cape... ¡ah! Ya te ahora pregunto. tengo hambre. Ya te ganaste. Esto te lo va a reintegrar el supermercado a Tilra, él te va a decir cómo van a hacer sí pero decime, ¿esto es para compartir con amigos, con familia, con la señora, con la mamá? Mirá cuando llegues y le digas a la patrona, ¿sabes qué? Hoy pago yo, ¿eh? hoy pago yo. Hoy pa bueno, hey, no dejes que vea la transmisión de Sunchales día por día, entonces, claro, porque si no, bueno. ahí se nos cae la estrategia, ¿eh? Vale. Es todo, o sea, mantenerlo por lo menos el fin de semana en secreto. Pero sí, Mercado Tilra te va a reintegrar ese cuponcito, eso que pagás, que acabas de pagar hoy sábado primero de abril, sí, sí gracias. bárbaro, bueno. Ariel, ahora sí, te dejo que terminemos ¿Un con televisor? el televisor. ¿Un televisor? ¿Un televisor? ¿Un televisor este. Yo creo que a esta altura, mira, no con tengo que ningún necesito. chico. ¿Qué te gusta, el tele o el aire acondicionado? Repartimos uno y uno. Yo voy por si el no tele. Si no hay chicos. Yo voy por el tele. No, no hay chicos, no hay. Sí, no, hay no, no, no, repartimos entre nosotros, decís vos. Se... Mira, el, cum... ah, bueno, el cumpleaños mira. se nos está yendo. ¿Sí? ¿Me ayudaste un ratito? ¿Cómo te llamas? no. no, no. Juli, venís conmigo un ratito, vamos a sacar un cuponcito. ¿Eh? ¿Venís a, a sacar un papelito de acá? Dale, venís. Bien, bárbaro, ven. Mami se queda ahí y te espera. Mira, préstame, préstame esto, yo después te lo doy. ¿sí? Mm, Mete la mano man, ahí y sacame un papelito. ¿Querés? <risa> no es cambio una rodecia por un papelito, Ariel. Se va a complicar, pero bueno, venga. ¿Me da un papelito de ahí usted? ¿Sí? Claro, ¿sí? Como ¿Me da? es mejor la cosa. No, claro, le sacaste la rodecia. que se está remangando? Ah. Pará, pará, pará, porque viene todo con preparativo la cosa. Mire, Deme, saque un papelito de ahí y démelo. Déselo a Ariel. Ahí está. Dele. Ahí está. Ay, me muero. Habíamos... me muero. Le habíamos secuestrado la rodesia. Mamá, pasá y pedile a los chicos de allí que te van a dar un obsequio, ¿sí? una remera de tilra para que puedas llevarte. Ahí viene un asistente más, mira, mira, mira. Mirá, mira, y mira, justo nos, nos, nos va a quedar gente. un cupón. Bueno, el televisor, el segundo que teníamos de 58 pulgadas, sí, lo sí. podemos ir a ver en Barrio Sur. Hilario Cimar. ¿Qué lindo? Qué lindo. Hilario Schmidt, entonces, en calle Avellaneda. Ahí está, en Barrio Sur. ¿Sí? Muy bien. ¿Y me queda uno? Sí. Yo voy a hacer entrega de la remera que acabo de regalar, Ariel. Ah, bueno. Sí. ¿Sí? Antes de que se me vaya la señora. Trabajamos en vivo, trabajamos a través de un día por día. La gente está comprando en el supermercado Atilra. Nos colaboró con el sorteo la niña y le vamos a regalar una remera del set de Atilra. ¿Sí? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bien. ¿Usted quiere una remera también? ¿Usted me va a dar un cupón de allí? Venga. Déjeme esta bolsa ahí. El aire acondicionado, ¿Sí? el último premio. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela, muy bien. Venga, vamos. Ay, ay, ay, ay, ay. Ariel, ¿los completaste a los tuyos, por ejemplo? ¿Los completaste vos o se los diste a los chicos? No, los chicos lo hicieron Sí, sí no, no, no A mí me gusta saber mira, Tanto mira. que hice y saco una de arriba no, no, no. <risa> <risa> Bueno, los niños deciden. Ah, este lo voy a leer yo Y bueno, y si, es mira el que, último por favor. qué lindo Mario Busto. Ilia 584. Impecable la letra. Barrio 9 de Julio. Sí, señor. Sí. Aquí está. ¿Qué regalamos, entonces? Un aire acondicionado. Perfecto. ¿Qué nos queda? Así ah, como, así nada, viste. ¿Qué, ya está, de decir? Che, ¿Qué te regalo? Muchas gracias. Hola. Eh, ¿Qué te regalo? Dice. No, un aire te regalé hoy sábado. Claro. Hoy primero de abril. ¿Nos queda algo, Ariel? No, nos queda nada. Ya hemos cerrado con todo. O en... sea... Los 13 premios Perfecto. que están acá exhibidos, que a partir del lunes los pueden venir a buscar. Sí. Las 10 órdenes de compra de 15 mil pesos, 150 mil sí. pesos. Increíble. Más, no tengo idea, pero hemos regalado un montón de compras gratis. Lo hemos hecho. Les hemos dado a ustedes a través de Atilra. Nosotros simplemente somos el nexo para que todos... Varios de los que están aquí se han llevado premios instantáneos, el resto podrá pasar en los próximos días, se sacarán las fotos, los llamarán por teléfono, coordinarán eh, más de un, eh, un esposo que se va tranquilo, dice, eh, llego allá, dice, yo pago la cena... Claro. La señora se llevó, claro. No, no, increíble. Le, le damos claro, la tranquilidad tremendo. de que puede llegar a su casa y decirlo así, a verdad ¿Sabes qué? Me fui al súper. Claro. Me pagaron la compra. A Tilra me dijo, deja, nosotros te pagamos la cena del sábado de la noche. Romanticismo pleno. ¿Y si te dicen, no te creo? Vos le decís, mira, no, entras a no le... Chales día por día claro. y ves el video Exactamente, está. gracias a todos por estar, a todos los clientes de Atilra, a toda la gente que pasa por el súper, a todo el gremio en general que mmm, le devuelve un poquitito a la gente que le lleva a la gente, a todo el Sunchalense, a la gente de Rafaela, a la gente de la zona rural, sí. porque han estado ah, que piden, dicen, la transmisión que repasemos los ganadores, pero ese será un trabajo que podrás ver a través Vez. De Sunchales, día por día, pondremos el posteo con todas las personas a través de un cartel que seguramente pondrá como todos los años a Tilra, a través del resto de los medios de comunicación, Ariel, y a través de la fanpage, incluso. Sí, además también. Es de tradicional de después durante la semana, a medida que vengan, fotito también, está porque cómodo. queremos verlos también a los ganadores. Sí, me gusta. A mí me gusta cuando ponen la foto porque me gusta que esa gente sea feliz. Estamos, vos sé que esto, es esto está, está bueno. Hace dos años sí. teníamos la urna de vidrio. El año pasado incorporamos una urna mediana. Este año fue el cajón. Esto ya el año que viene no sirve más. No, es que el año que viene yo me imagino un sorteo completamente distinto. Me imagino un sorteo con una urna mucho más grande... Muchos más premios para Tilra, <risa> Ey, Muchos más premios. Y me imagino, sí, también un poquito más temprano para que el resto de la gente que vaya circulando también se lleve más cosas. Pero eso me lo imagino yo. Veremos el año sí, que vamos viene. vamos a ver. De acá al año que viene, mirá, no hay problema. Perfecto. Gracias por estar del otro lado. Eh, gracias a la gente de Tilra por dejarnos llevarles un poco de alegría a la gente a través de Sunchales día por día.